Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Y bueno, está interesante el movimiento que está haciendo Bitcoin eh, Vamos a hablar de varias cosas eh, Aparte de, evidentemente, de cómo está Bitcoin Varias cosas que han ocurrido que son muy, muy importantes Y bastantes personas me habéis preguntado eh, ¿Qué hago? ¿Saco mi dinero de las plataformas que tengo staking por ahí, tipo Nexo, tipo tal? Eh, ¿Exchange de dudosa reputación? Yo creo que luego hay que tenerlo en el ledger, evidentemente. Y lo que tengas en un exchange, que sea evidentemente, efectivamente, un exchange de primera orden. De primer orden. De las plataformas de lending, eh, etcétera, etcétera. Hay muchas muy buenas, pero están cayendo como churros. Eh, hemos visto la parte de Together, eh, que han mandado ese correo conflictivo de... Eh, os vais a quedar sin nada básicamente, eh, pero que la aplicación funciona, parece ser, no sé eh, lo desconozco porque yo no lo tengo yo desde un principio no no me gustó, eh, pero yo que sé eh, hay gente que está dentro, que no, que tal da igual, esto no importa eh, lo importante es que si estás dentro, pues si la, la, la app funciona pues saca la pasta, luego por otra parte ayer hubo también gente que me preguntó hostis ¿Por te has salido del oro? Pues por una cuestión simplemente económica. Ha cumplido una función, es decir, entré en diciembre y os voy a dar unos cálculos base para que os deis cuenta de cómo funcionan las cosas. Yo entro en diciembre, en oro, en oro y salgo el día 3. Eh, he tenido una pérdida, he tenido pérdida, ¿vale? Y os lo digo exactamente, del 1,40%, eh, sí, 1,40%. O sea, vamos, nada, eh, quitando la inflación, eso es algo que está ahí y está ahí. Eh, pero, pero, sin embargo, hasta el día 3 que me salí del oro, quitando una operación que tengo de futuro, es que no ha terminado de arrancar, y si la tengo que terminar en pérdidas, vuelvo a repetir que no me da ninguna, per ni ninguna pena, eh, pero desde la fecha de entrada, eh, Bitcoin eh, ha perdido un... 57,70 ha estado perdiendo, evidentemente, más. Yo hablo desde la fecha de diciembre que yo entré, ¿vale? Ha perdido más, evidentemente, Bitcoin. Pero vamos, que he salvado un 60%. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo entrenó con Bitcoin a 44K. Cada 1000 dólares a 44K yo compro 0.02 Bitcoin. Sin embargo, ahora a 20, ¿vale? Ahora ha subido un poquito, yo compro 0.02. 5 bitcoins, es decir, un 250% más de Bitcoin multiplico por 2,5 veces mi cartera en Bitcoin pero no solo eso sino que cuando ese mismo Bitcoin vuelva a subir a 44k cada 1000 dólares de esos que yo he salvaguardado son 2200 dólares es decir, no solamente no he tenido esa caída sino que cuando suba a ese mismo nivel vale vale mucho más del doble más lo que he salvado ojo al dato, cada mil dólares entonces claro, esa es la jugada entonces ha cumplido su, su misión y ahora esa liquidez, ¿para qué la para qué la voy a utilizar? Pues evidentemente para comprar Bitcoin, Ethereum BNB, que son las tres que suelo eh, comprar con ese dinero, para eso, lo, para eso lo salvaguardo y ¿qué ha pasado en este tiempo? pues que el oro me ha hecho de refugio de valor, me ha hecho mantener mi capital ahí podía haber ganado un poquito más, podría haber ganado un poquito menos, Eso, esto es indiferente, porque es, es, es, es inapreciable la diferencia, y más si lo comparas con la caída de Bitcoin. Eh, pero su función es esa. La función de un refugio de valor es esa, simplemente tenerlo ahí. Es igual que ahora la jugada que hablamos con el dólar y el euro. Si ahora estás en dólares, aguanta en dólares, que es moneda más fuerte, que está ahí, que el euro está bajando, y cuando el euro termine de bajar y esté a 1.10, 1.8 pues ya, puedes empezar, ya los empiezas a cambiar, empiezas a pasarte a euro y a tradear contra el euro, y le sacarás pues un porcentaje cuando el euro se empiece a recuperar. Eso lo haces sin darte cuenta, y eso lo haces utilizando plataformas que te permitan tradear en USD y en euros. Las que no te permitan más que tradear en stablecoins, evidentemente, no te va, no te va a dejar hacer estos movimientos. Así que bueno, esto es... Eh, yo sé que para un futuro habéis tomado buena nota, eh, y bueno, pues esto es una, una de, las, de las cosas por las que eh, insisto. Me eh, explicaros, y porque me lo habéis preguntado, que, que hice ese cambio. Bien, la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Repito, la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras puedes controlar a la gente que debe usar las palabras y cómo las debe de usar. Esto me imagino que os sonará de algo y que ya decía Philip Kadik en los años 50. O sea, tela, tela. Repito, la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que debe usarlas y cómo debe usarlas. Poco más que decir. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita bueno, esta es otra de las gráficas de las múltiples que tengo de Bitcoin normalmente solemos mirar esta, que ha pasado pues que hemos roto al alza, fantástico genial y muy bien, además eh, yo en qué me he fijado, ya os lo dije ayer el volumen, ¿veis el volumen de la vela de ruptura? en el momento que he visto que pum. yo estaba en largo de todas formas, ¿vale? en ese momento eh, y estaba esperando, diciendo, pa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, algo, entras algo, entras algo. Digo, voy a esperar. ¿Por qué? Porque he visto que hemos caído mucho, se ha deprimido mucho el volumen en, en esta vela verde, pero era una vela a martillo. Digo, venga, esperamos, a ver si sube. Ha subido esta vela y cuando ha cerrado tan pegada, digo, a la siguiente tiene que ir a romper. Y efectivamente, así ha sido. Eh, y ahí he mantenido la posición. Luego he vendido, he vendido arriba. Eh, esperado, vale y empiezo a comprar. No sé si va a hacer pullback completo o no lo va a hacer. Eh, yo me imagino que sí y he, y he vuelto a empezar a comprar. He hecho un pequeño corto en esta vela, pero nada significativo. Eh, y ahora empiezo a comprar otra vez. Eh, ¿Por qué empiezo a comprar? Porque ya tenemos varias velas confirmando la ruptura en una hora. Y la de 4 horas nos queda 1 hora 43 que puede confirmar perfectamente la ruptura y el volumen es bueno. Está siendo bueno eh, a pesar de que hemos tenido mucho volumen en esta vela. Con la ruptura, ¿vale? Teníamos una caída de volumen a medida que subíamos y no era muy confiable, por eso mucha gente pens ha pensado que, que no podía romper. Era, era, era, era, era, era lógico, ¿vale? Hasta cierto punto que podía no romper, pero se estaba desgastando el movimiento y en el momento que ha habido un poquito de volumen, ha roto. Eh, está bien de volumen. Quizás nos, eh, nos conformemos con poco, pues que tampoco hay demasiado que, que tirar, entonces no está mal, ¿vale? Si os fijáis en toda esta zona previa el volumen era muchísimo más bajo y aquí estamos teniendo un volumen que es bastante decente. No es volumen para irnos to the Moon, claro que no, pero por lo menos para intentar un rebote para estos máximos relativos que tenemos aquí en 21.800 aproximadamente e intentar llegar a la media de 200 en 22.800, eh, quizás un poquito antes porque la media de 200 irá bajando a menos de ya que nosotros podamos ir subiendo, creo que es bastante bueno en 4 horas en cuanto a diario. ¿Qué ha pasado? Interesante, toque a la EMA20. Vamos a ver si somos capaces de romperla y de momento ir a la eh, línea nitro que está en estos máximos relativos anteriores que hablamos en la zona de eh, 21.800, ¿vale? Eh, bien, bien por Bitcoin, bien por el movimiento. Vamos a esperar a que cierre el día y nos confirme esto para ver si mañana eh, continuamos al alza o qué narices hacemos. Importante, quedan 5 horas que el volumen, ¿vale? Por lo menos vaya a la par que el día anterior y si puede ser mejor. Mejor me lo pones. Eh, dicho esto, a Bitcoin no hay más que decirle, poco más, ¿vale? ¿Qué ha pasado con Ethereum? Pues los, lo mismo, lo mismo. Vamos a quitar aquí el eh, lateral, eh, está, que, está, que está ahora mismo. No nos interesa tanto. Pues que veis que tenemos uno y dos suelos, ¿vale? Pues muy atentos, porque esto puede hacer ras y venirse a 1700 Más o menos, ¿vale? Podría ser. Pero para eso primero medida de 100, etc. ¿Qué pasa si Ethereum se va a 1700? ¿Dónde se nos iría nuestro querido amigo, el Bitcoin? Ahí Pues a tocar la zona de 28, que de una vez por todas a ver si es capaz de hacerlo. Pero vamos, yo... No es porque esté como estamos, pero es que de momento tengo mis dudas, ¿vale? Pero podría ser, podría ser. Ahora bien... ¿Qué pienso más que puede hacer? ¿Veis estos canales que tengo aquí marcados? Este, este inicial, que hizo toque aquí, toque aquí, se nos vino para abajo, está un poquito desviado. Ahí. ¿Vale? Este que hizo toque aquí, toque aquí y ha seguido para abajo. Ahí, y este que hizo toque aquí y toque aquí. Y bueno, pues ahora lo tengo aquí, estirado para abajo. Puede venir a tocar aquí en el canal, lo que era la parte superior de este canal. Pues ahora o sea, la parte inferior, perdón, ahora es la parte superior de este, pues venir a tocar esa zona en la zona de 23.000 y pico, aproximadamente. Eh, si lo pasase, sería fantástico, y nos iríamos a las zonas horizontales, la zona de 28, que es la que tenemos que probar, como poco este pinchito que hicimos aquí en los 27. Vamos a dejarlo en 27 redondeando, ¿vale? Eh, así que, bueno, si va, fantástico. Eh, de momento, primer escollo, 21.800, ya hemos visto, y esas medidas que tenemos eh, pendientes, eh, sobre todo en 4 horas, que bueno, lo vigilamos bastante bien. Ethereum por su parte, bien. La dominancia de Bitcoin, a pesar del movimiento, eh, está ahí, ¿veis? Que está un poquito tonta. Eso quiere decir que está entrando dinero en todo el mercado, en la dominancia del USDT, como <ríe> augurábamos, ha caído, ha bajado, ha perdido nuestra línea Nitro, ¿vale? Su línea de apoyo, tiene que venir a probar la media de 50%. Estos máximos que tiene aquí anteriores eh, debe de ser su zona de soporte en la zona de 6.8, más o menos eh, entre 6.7 y 6.8. Vale, eh, y bueno, pues vamos a ver si, si es capaz de aguantarlo. Si no lo aguanta, sería genial. Por eso quiere decir que seguimos subiendo y estaría bastante bien. El SP500 a, a, a acompañado los mercados tradicionales, a acompañar al movimiento, cosa que está muy, muy, muy requete bien. En cuanto a las altcoins, pues bueno, un poco de todo. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, Cardano. Con esa entrada que tenemos ya en punto 45, que está bastante bien, vamos a poner ganadoras las perdedoras. En la parte de perdedoras, TVK, VR. Y bueno, a partir de ya 5 para abajo, ya sabéis que yo les doy más bien poca importancia. Pero en el lado positivo tenemos aquí Bit. Toma ya. <risas> pepinazo que metió ayer. Pepinazo que ha metido hoy. Eh, brutal, brutal. Eh, TVK, UST. Vale. Eh... <risas> doble pepinazo también, y mogollón de volumen, fijaros el volumen, Aave, 13.3, subiendo el volumen con referencia a hoy, aparte de que ha subido también el precio, evidentemente, vamos a tener unos cruces súper significativos, importante, pasar la media de 50, Planet, Aave contra Ethereum, <ríe> que alguien me la pedía el otro día y se me pasó, eh, hizo una buena salida, y yo creo que por eso eh, me la pediste, eh, media de 50 es la clave, si la pasa, pues fíjate que A por la de 200 tenemos un 28 y A por la de 100, que está eh, todavía por arriba porque tiene otra configuración, 65%. Eh, yo apostaría de momento vale A por la de 200. Luego ya veremos eh, si es capaz de ir a por este máximo relativo que tiene aquí con la de 100. Eh, ICP, 9%. Bueno, no está mal. Dice, estoy vivo. Uno y dos suelos. A ver si es capaz de ir por lo menos hasta la zona de 7,64. Lo que nos daría... Un margen de un 24% Ya el máximo relativo anterior, ni te cuento eh, Y están un poquito todas así 8, 8, 7 Fijaros aquí Matic, 7 y pico Muy bien, fijaros cómo ha cumplido Perfectamente, ha subido, ha recuperado Media de 50, resistencia Vale, dinámica, viene Soporte natural, vale, otra vez, vuelvo arriba A esa eh, resistencia dinámica Me la estoy pasando hoy eh, Por ahí, entonces eh, ahora tiene Una zona de resistencia horizontal, otra vez vale, bueno, a ver si es capaz. yo creo que sí, tiene volumen, tiene fuerza, vamos a ver cómo termina el día, eh, sobre todo en cuanto a volumen, me interesa, quedan todavía 5 horas y pico, o sea, que imagino que podrá coger la senda del volumen del día anterior, y seguir ahí, y rasca, rasca, rasca, muy, muy, muy bien, eh, Melos, que estaban por ahí algunos diciendo, venga, a ver si sube, mira, ahí va subiendo, taca, taca, taca, para arriba, muy, muy bien, Atom, 7%, pues fantástico, y además, en esta zona, que era un eh, antiguo soporte, aquí y aquí, la resistencia, que eh, aquí no pasó, venga, no vamos para arriba. Y así se cuentan todas. No me quiero enrollar porque sé que hay muchas y sé que vuestro tiempo eh, vale oro y que estáis ahí ofuscados con los trades. No os ofusquéis demasiado, ¿vale? Tener paciencia, todo... Todo se va cumpliendo. En cuanto a las altcoins contra el Bitcoin, evidentemente, pues bueno, unas un poquito mejor que otras, pero en el lado positivo, que es el que nos interesa, Bit ha tirado como un tiro, Ave también está tirando como un tiro, Mithril, 8.86, muy muy bien. ICP, que no lo estaba haciendo mal contra el dólar, pues también está haciéndolo bastante bien contra el Bitcoin, está llegando a esta zona de resistencia. Seguramente la media de 100 lo pare con este máximo relativo anterior, que lo veíamos en dólares, pero en Bitcoin... Como es un poquito diferente y se está lanzando, pues todavía nos queda ahí como un, casi un 7%. Está bastante, bastante bien. Recordad que es contra Bitcoin. Y bueno, pues eh, en general se han movido bastante, bastante bien, acumulando beneficios, incluso muchas de días anteriores. Así que, oye, eh, muy bien, ¿veis? Varios días subiendo. Fantástico. Eh, Ambrosus, por ejemplo, que está ahí pasándolo mal. <ríe> era, era algo bueno y ya está terminando de morir. Eh, Rem 556, pues este, todos estos días que ha estado bien, lanzó un órdago aquí a la zona de la media de 200, en cuanto a a la de 100, entre una y otra tenemos un 20%, que está muy, muy, muy muy rico. Así que bueno, eh, tenerlo muy en cuenta, eh, y poco más que añadir, eh, lo que quería contar, lo he contado, esta ruptura, ahora que confirme en 4 horas será lo bueno, y bueno, pues paciencia. ¿Qué hace pullback? Fantástico, yo lo aprovecharé. Eh, y que no hace pullback, pues seguimos hacia arriba y de momento, este máximo relativo anterior que tenemos en 21.800 aproximadamente los cierres están en 21.716 y el máximo de la vela está en 21.884 por ahí, pues será que tenemos 21.800 de media más o menos creo que es una zona en la que, bueno, debería parar hacer su banderita y si la hace antes, mejor porque así podrá atacar mejor esa zona así que, bueno, paciencia, eh, templanza, buen hacer y creo que podemos, sí, la cosa sigue así, ir a la media de 200 y si nos dan permiso para hacer eso antes de que la FED nos dé las noticias que nos tenga que dar el día 13, pues por lo menos será un motivo de festejo. El otro día cuando estábamos viendo los triángulos, vi veíamos este ¿vale? y vimos cómo al final cerró por abajo, pero al final acabó arriba uno y dos techos y nos fuimos abajo. Pues este puede estar sin haber pasado por debajo vale eh, esta zona o pudiendo alargar esta un poquito aquí. Vale, que al final rompiese al alza, igual que rompe este, puede hacer un movimiento muy similar, la media de 200 sea la que nos haga de resistencia, ¡pum! y luego ya podamos ir para abajo, y además coincidiría con fechas en un momento dado, del 13 de julio, ya sabéis, que más o menos en esta línea pues nos tienen que dar esa noticia, bueno, pues vamos a ver qué, qué narices hacemos, y si nos vamos más arriba, pues mejor que mejor, bienvenido sea, en el triángulo anterior pasó algo muy muy similar, lo tenemos aquí, ¿Vale? Este triángulo eh, bajista, esta línea alcista, rompió al alza, ¿vale? Para que en este caso pues por, por encima de la media de 200, se pegó donde generó con en casi el TP1 esta línea de tendencia que tenemos de línea de tendencia principal, y a partir de ahí, pues eh, ruina para abajo, ruina para abajo, ruina para abajo. Vamos a ver en esta ocasión si vamos a seguir lateralizando hasta tocar la línea de tendencia roja o vamos a romper y vamos a ir arriba, o no sé qué narices vamos a hacer. Pero de momento estamos subiendo, hay que felicitarnos, hay que aprovecharlo, sobre todo aprovecharlo. Y yo insisto, en estas ocasiones y tal y como está el mercado, cada vez que hay un rebote yo aprovecho, suelto lastre, recojo beneficios, eh, porque nos pueden hacer falta más abajo. Así que, poco más que decir, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!